Hola, me llamo Elisa Agudo y soy entrenadora vital y empresarial. Bajo la marca Quien dijo imposible? te ofrezco distintas técnicas y herramientas para que obtengas la mejor versión de ti mismo. Contáctame, te espero.